un poco de lo que aconteció pues el rapero Travis Scott y también Drake enfrentan demanda de 2 mil millones de dólares por tragedia en Astro World Festival que fue un concierto de Travis Scott donde invitó a varios pues artistas más y es que Travis Scott y Drake enfrentarán esta demanda por daños ocurridos en el AstroWorld Festival en Houston el pasado 5 de noviembre. Scott y otras estrellas de alto perfil y entidades comerciales están bajo la lupa en una demanda masiva presentada en respuesta a la tragedia. De acuerdo con TMC, el rapero de 30 años es uno de los varios acusados que enfrentan una demanda de 750 millones. La misma fue presentada por más de 125 fanáticos y asistentes que estuvieron presentes durante el incidente. Mientras la alcaldía de la ciudad, junto con una enorme red de abogados, está demandando rapero con más de 2 mil millones de dólares, una de las familias demandantes es la de Axel Acosta, de 21 años, quien falleció por las heridas sufridas durante el concierto. El joven sufrió un paro cardíaco después de ser aplastado por la multitud. Eso fue en la, en la estampida. Y pues en la mayoría de los testimonios, el nombre de Travis Scott, resalta, debido a que lo señalan como un artista que glorifica la violencia y tiene comportamientos peligrosos. Eso es la... Ahí estuve citando, ¿verdad? Lo que recoge eh, la acusación de demanda. Señores, dos mil millones de dólares por esa, por esa Mira, tragedia. En, en, en la pantalla, se pueden poner el sonido porque está en inglés en ese el público, los fanáticos le están pues, voceando como decimos aquí, al a lo que estaban haciendo el concierto, que pararan el concierto porque se había salido del control. Entonces, ya ese que está en pantalla, que es el segundo video, es donde ya dos fanáticos, pues suben a la tarima, a una parte donde están grabando el concierto, y le dicen incluso a Camarón, que haga algo, que lo pare, y él está como que, pero bájate, el está ese del medio, como que yo estoy grabando, y muriéndose personas, persona asfixiándose. Yo vi. Eh, ¿Cómo se llama? El testimonio de personas que salieron ilestas, salieron, por pues gracia de Dios, de ese concierto, que decían que ellos no podían ver, no podían respirar, no sabían de nada. Decían que inició él con sus, Travis inició con sus canciones populares, normal, uh -huh. incluso cantó la que hizo con Rosalía, cantó que tiene con Dre y todo, pero que inició como un sonido de música, decían como experimentante, como rara, Uh -huh. pensaron que era una canción nueva que había sacado y como que esa música hacían como que el hipnotisto. Entonces, él repetía mucho la palabra, cruzan las rejas, vuélense, pasen por la policía, como esa adrenalina. Sí. Ya muchas personas estaban tomadas y algunos, pues, Ah. Sí, hay que teorías hay, hay que, decir, que, teaba, decir, que, teaba, decir, que esa teoría que que una de las teorías la que los gringos son locos, que que que que que que que que que que que que que de que de que que que que que que es que ese fue un concierto satánico, que hubieron muchos mm. rituales. Que cuando en el concierto ya en una parte de las canciones del que se que incendiaron, um, ocho, ocho as de fuego que simboliza como ocho algo así de, satánico. Una paloma también. No sé si el, tenemos imágenes, fotos por ahí para sí, ver si. El le, flyer le, le, del concierto también que muestra unas manos con unos ojos aquí, que todo eso simboliza pues satánico y que muchos sintieron que era así que vean en un mundo así, porque hay una parte de un video donde están cargando a una de las personas que ha fallecido, que eh, está en la foto de los fallecidos, donde Travis lo está mirando, literal, y con el micrófono en la mano me hace así que, yeah, yeah, yeah. <risa> yeah, yeah, yeah. y el tipo así, like, muerto en el aire, y, y todo el mundo se quedaba por ahí, y que nadie ponía atención, o sea, lo raro era esto, uh -huh. porque como un público bien, o sea cuando todos hablan al mismo tiempo, voceando, para en el concierto, como que nadie, como que no, no. eso no me cabe, como que nadie entiende. Entonces, eh, incluso también criticaron pues, a su esposa, Kylie Jenner, porque ella donde estaba vio la ambulancia y la cantidad de muertos y lo subió a su insane story y no duró ni cinco segundos y lo borró. Ah. Que mucha gente también lo capturó. Mira, ahí podemos ver la imagen de los siete fallecidos eh, durante el concierto. Muchos de ellos son latinos, algunos de ellos está Briana Rodríguez, de 16 años, John Hilbert de 14, Franco Patiño de 21, Danish Bay de 27, Axel Acosta de 21, Rudy Peña de 23 y Jacob J. Jernick de 20 años. Bueno, sí, eh, eh, yo creo entonces que sí que tiene pa parte de la culpa eh, tra tra tra ¿cómo? Travis Scott. Travis Scott, para Travis para Scott por sea. no parar el concierto y por no percatarse de lo que estaba pasando, entonces tiene parte de la culpa y la demanda obviamente tiene que ir, porque si ya él le estaban haciendo señas de que debía de parar y de que era algo, tú me entiendes, algo ya estaba fuera de lo normal, y algo satánico también, este, este, estos rituales que hacen algunos de sueltitas raperos, que, que son algunos locos, no sé cómo es que la gente sigue gente así. <risa> <risa> hay, una, hay una vecinita por el lado de mi casa, voy a decir, hay una vecinita Ay. por el lado de mi casa que tiene, tiene uno. De, de, de portada en Facebook, un, un, el, el que salió con el tenis, con el símbolo del diablo el otro día, que estaba like, embarazado también. Ah, no, eh, eh, eh, Lilna. Lilna, pero lo de él es más como llamar la atención y ponerlo sí, sí, sí, no Una gente, una sí. gente Una gente que siga ese tipo de personaje. Yo, para pa mí, tienen materia física en la cabeza. Ay, seguimos sí, sí. Villalobos. <risa> <risa> no, no tienen nada en la cabeza. No, o sea, les... son raros, son pero, gente pero rara. Pero en este caso aquí le cayó el, el bobo también a, a Drake. A, a, a Drake y a Travis por esto. Sí. Porque porque esto obviamente fue un fallo de la, de, de la organización. Sí. Porque cuando ocurren estas cosas así, si tienes que ubicar, o sea, yo no, que no, yo hablando... Aquí, porque no, no sí. conozco mucho sobre organización de eventos y eso, porque ya es otra cosa. Pero sí. se supone que tienen que haber varios eh, lugares de salida de emergencia para cualquier cosa que ocurra, ya sea incendio, un terremoto, esto lo que pasó. No es que no o sea, solamente es, porque supone ser organizadores, porque a pesar uh -huh. que tuviste tu cuarto, son vidas... Si tú ves que todo sale de control, pare todo, métete tú, el mismo manager, para pero, pero todo, vez, a, los, Oye, como oye, que oye esto, lo que decía. Una vez, eh, me acuerdo yo, cuando la eh, yo vi ese documental, no me acuerdo, yo no estaba en esos tiempos nacidos, eso fue en los ochenta y pico. En el Yankee Stadium, sí. la primera vez que la Fania fue a, fue, a, fue a un concierto, ellos no duraron ni media hora porque el concierto se iba a pasar lo mismo que pasó aquí. Sí. Se empezó a barrotar, la tarima ya la estaban tumbando y ellos y ellos...